Y eso soy el reino coronado, más infravalorado, soy el dios dorado Este tiene toda la emoción, la sensación de ganarme Pero lo humillo esté donde esté, soy el amo de todo el freestyle Voy con estilo mi amigo, yo te digo que no pasa ganar tan rápido Y sin entrenar, no es tan fácil aunque lo parezca mi pai Si lo quieres intentar adelante, espero que no salgas llorando y gritando Quiero a mi mamá pero te digo algo, nadie te va a ayudar. Intenta aprender a rimar con destreza y con la cabeza. Por lo menos a mí no me da vuelta la cabeza. No tiro rimas de esas, te digo un consejo. Practica antes de rimar, eso te va a ayudar. Pero cuidado con lo que dices, todo el mundo no es igual. Pero seguramente esto te da igual. Pero te digo, si sigues jodiendo te voy a matar y las balas de mi arma te van a atravesar. Sonarán tra tra tra tra tra tra Trae a tus amigos para que te defiendan en el rap el 20 contra mí me parece justo A todos los derrumbo cualquiera por igual Esto es una acogida mundial O mejor te doy la señal para que te vayas a cagar La gente que no tenía fe de que no lo iba a sacar Y le cierro el orto a todos los que están por hablar